Compañeras, compañeros, desde Abaco en Red les damos la más cordial bienvenida a este primer curso internacional en educación popular. Eh, soy Maribel y compartiré con ustedes este nuevo reto, este nuevo desafío de construir nuevas oportunidades de aprendizaje a partir de las diversas experiencias que hay entre cada uno, cada una de las y los participantes. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos.